y uh, hay más lagos y todos esos lagos están intercomunicados cuando un lago se rellena agua se salta por otro y se va rellenando a los demás lagos y agua sale por fuera de Udaipur oh. sin afectando la vida de que vida de gente. <risa> en el teleférico para el mirados, vamos a ver la tarde, si hay. instrucciones, el agua es natural o es artificial? El agua es artificial? artificial, pero agua es natural, lo que llueve en los meses de monstruo, julio, agosto y septiembre, se baja de la montaña 80 kilómetros lejos, ahí arriba, Ajá. hay uh, zona de 144 kilómetros cuadrados lo que llueve ahí se baja en la forma de un río para alimentar ese lago y uh, hay más lagos y todos esos lagos están intercomunicados cuando un lago se rellena, agua se salta por otro y se va rellenando a los demás lagos y agua sale por fuera de Udaipur oh. sin afectando mm. la vida de, que, vida de gente uh -huh. uh, hacia el aeropuerto uh -huh. y de ahí a, a través de otro río a, a, a, a otro lago que está muy lejos Así que no se inunda, no se inunda y agua lo que, lo que llega a la ciudad va sirviendo a todo el mundo. Es oh. agua potable, es agua dulce. Y no nadan, hay, ¿Nadan? O sea, ¿hay algún nadan, lugar nadan, para, para uh, nadar cerca bajo el Hay en la baja, bueno, hay plataforma alta, hay una plataforma ah, que sí, tiene eh, escaleras para el lago. Ah, sí, sí la vimos, sí. Esa plataforma se llama Kat. Gat. Gat. Gat. Uh -huh. donde se baña y la banda bandita